Marcha por mejores calidad en eh, la educación Mejor eh, calidad laboral eh, por la ley 50 y 50, queremos que haya 50 horas de planificación y 50 horas también para que nosotros podamos hacer trabajo en aula. Hoy en día no nos alcanza el tiempo para poder planificar y preparar buenas clases y esto es culpa del Estado. Y la mayor parte de las reformas que se están gestando no están con el apoyo de los profesores, dado que estas reformas que se están entablando en este país no están consultadas por el mismo profesorado. En estos momentos los profesores no están, son parte de la reforma de Chile y nosotros somos los principales protagonistas de la historia de Chile, nosotros somos los que educamos. Oh, bueno Estamos siendo integrados, por eso es la, la protesta, la marcha, ¿no? queremos más inclusión, queremos que se tome la, la opinión del profesor para la reforma educacional. Las reformas presentadas en el proyecto no son suficientes para lo que nosotros realmente esperamos de una verdadera educación pública que la reforma se haga con los profesores y no a espaldas de los profesores y además que nosotros también tenemos un petitorio que no se nos ha considerado los salarios, las jubilaciones la ley 3551 hay mucho más que eso entonces yo creo que la reforma tiene que hacerse con los profesores no con ellos ausentes creemos que sin los profesores no puede haber una reforma porque debe ser una reforma impulsada desde el aula que no solamente significa infraestructura sino también una reforma del currículum una reforma que signifique desburocratizar todo el proceso que vivimos hoy día. Por eso estamos acá. Que no estamos para nada conformes con el proceso de reforma que se está llevando a cabo. No vemos que haya los cambios profundos que la educación chilena necesita y de ninguna manera la educación chilena acepta más parches. Lo que se necesita son cambios de fondo reales, que saquen a la educación de la lógica de mercado y lo que hay hoy día es un maquillaje, ciertos ajustes a esa lógica de mercado, pero en definitiva mantenerlo dentro de esa lógica la educación y el profesorado eso no lo comparte, no estamos de acuerdo. En verdad creemos que como colegio no podemos como permanecer indiferente a lo que está pasando y que si el movimiento estudiantil ha trabajado tan duro por las cosas que se están logrando, que el gobierno no lo deje afuera. Y nosotros que no que la reforma no nos, no nos afecta directamente, aún así creemos que es un problema a nivel país y que debemos participar en eso. Nosotros queremos participación en la reforma, queremos incidencia en la reforma. Nosotros no buscamos que la reforma se haga entre cuatro paredes, como se hicieron con los proyectos de la educación, de la educación secundaria, sino que los, los, procesos, los procesos que se van a dar ahora, en la educación superior, en segundo semestre, queremos que sean participativos. Nosotros estamos participando porque la reforma nos abarca a nosotros, tanto como a los profesores. Un político no puede venir a decir nosotros, yo no le puedo decir a un chef que me arregle un computador. Un político, si no tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado, ni en un, ni en un colegio municipal, no me puede venir a arreglar la, la educación a mí. No me puede arreglar la educación que él no conoce. No me puede arreglar los valores, la ética que yo necesito. No me puede decir que va a terminar con el lucro si las empresas van a subir los impuestos y me van a cagar en el fondo. Él no me puede arreglar a mí. Me está costeando algo que yo estoy, ya estoy pagando. Quiere que vaya la educación por un lado distinto. Quiere cagarme la educación y ya, la, ya la tengo caga. Hoy día ante todas las propuestas de diálogo ciudadano que está levantando la concertación, que son rechazadas por el pedagógico, eh, saben que son el mismo cuento de siempre. La concertación siempre busca de que nosotros podamos estar dialogando con ellos, pero precisamente para insertarnos su reforma y, y a nosotros nos vale consultar de qué color la quieren, pero en realidad va a ser lo mismo. Por eso hoy día tenemos que insistir en que no hay, no hay reforma educacional sin la reforma a la constitución, una constitución que garantice la educación estatal y gratuita. Sin eso no se puede avanzar a verdaderos cambios educativos. De y así menos los estudiantes van a querer participar de la mesa de diálogo.